Bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Luego de las especulaciones y tras barajarse varios nombres, Zinedine Zidane asumiría nuevamente como director del Real Madrid. Según Joseph Pedrerol en el programa Jugones de España, Zidane regresaría a la Casa Blanca en reemplazo de Santiago Solari. Tras quedar eliminados en la Copa del Rey, la Champions League y sin muchas posibilidades de conquistar la Liga Española, el técnico francés sería nuevamente quien tome las riendas del último campeón de Europa. Hace 200 días que su dejó el Real Madrid y ha sido pretendido por varios clubes, pero al final, Florentino Pérez habría logrado convencerlo para volver al Real Madrid para retomar la senda del triunfo que el francés supo de memoria durante los tres años que los llevó a la gloria máxima en la Liga de Campeones de Europa. En esta temporada, el Real ha estado bajo el mando de dos técnicos, Julen Lopetegui que abandonó la selección de España justo antes del Mundial de Rusia para luego ser despedido de la Casa Blanca al ser goleado por el Barcelona y Santiago Solari que no pudo detener la caída libre en la que se encontraba el equipo de la capital española. Así, la directiva del Real Madrid oficializaría la llegada de Zinedine al finalizar la tarde de hoy y dirigirá a la plantilla desde el día martes.